Muy buenas, rubianos, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos aquí al Metaverso, a donde narices estemos hoy, es, hoy en el Metaverso es martes, ¿no? Hoy es martes y son las 7 de la tarde, igual que en la vida real Estamos aquí los mismos de siempre, haciendo cosas un poco diferentes Ya veréis que tenemos preparadas, tenemos logos nuevos, tenemos música nueva Tenemos tiros de cámara, tenemos hardware ¿Qué tal, Ramón? Muy buena, pues sí, efectivamente Rob Express lo habíamos usado para vídeos cortos eh, en otras ocasiones pero esta vez lo enfocamos a análisis, que no quiere decir que vaya a ser de menor calidad, sino que es un análisis pues, que hacemos aquí en vídeo, que nunca habíamos hecho, es verdad siempre hacíamos los tochos, bueno, tochos, grandes artículos que hacemos Principalmente. <risa> Los tochos que Es verdad que nos gusta escribir y a mí particularmente me gusta escribir, pero bueno eh, Aquí ahora lo que queríamos hacer es eh, lo, lo hemos estado hablando mucho. Venga, que la gente no tiene mucho tiempo. Que, que sí, que se podrán leer las reviews y las miles de fotos y reflexiones. Pero vamos a hacer un vídeo cortito sobre cosas, ¿no? Así, un poco random, cosas que tenemos por aquí. Con, con los controladores, que, que acordaros que hicimos una hora virtual en mayo de, de este año, sí. porque llegaron a España y ya os hablamos de ellos. Pero bueno, merece la pena pues, hacer este programa. Inauguramos con Pimas Sword Espada. Las espadas de Pimas que llegaron allá por el 2019, creo que no, más o menos. 2019 o... se anunció. Vamos a ponerlo aquí y, y ya vamos a empezar a hacer cosillas eh, de las que nos gustan, que es que se anunciaron. Yo esto, mira, este, este es el primero, perdón, este es el primero de los. Sí, se anunció es Word Sense el, sí. perdón es Word, o sea Pima es Pimas Word y Pimas es, es Word Sense. El Sense Uy. es el de la derecha. Y el Word de la izquierda que es el que no ha llegado. La diferencia es que el de la derecha tenía eh, sensores para los dedos, como tiene Valve Index, para detectar los dedos. Si, si levantabas un dedo, pues podías tener en, en el avatar, hmm. en tus manos, pues ese movimiento reflejado. Sí, tenía y tenía el stick también. El stick se lo zumbaron enseguida, el stick dijeron, vamos a ir en contra de todo lo que se está haciendo, porque ya sabéis que lo, lo de Pimax es eh, aguántame el cubata, ¿no? Como se suele decir en los bares, que es a que no te atreves a no poner un joystick, espérate, pa, lo, lo quito, a que no te atreves a sacar un visor que se vea las palmas a las orejas y tal, eh, ta, lo hacemos, es el cubata, entonces hoy les rendimos homenaje porque los teníamos por aquí y decíamos, teníamos que hacer algo para que los conozcáis. Y luego ya decidimos, ¿no? Porque esto es, esto, esto es lo que dijeron en su momento que iban a, que iban a sacar. Estuvieron eh, metiéndonos ahí pues, que, que, que van a ser impresionantes, que van a ser la leche, que van a ser tal... En algún momento empezaron a recoger carrete, ¿no? O sea, como suele ser en estas cosas, te vienes muy arriba, luego llegas a la fábrica y dices, oye, que no que no, que no, que esto no va a costar más, que no hay materiales, que no sabemos hacerlo, que... y entonces empiezan a, como te diría, a limar, ¿no? vamos a hacerlo más, más asequible, ¿no? y entonces se inventan estas cosas, que son los los esword que dicen que tienen una precisión de 0,3 milímetros, no 0,3 uh -huh. metros, no 0,3 centímetros, 0,3 milímetros, ya me diréis vosotros. Luego vamos a. Ahora, en un rato, en 5 minutos, porque esto va a ir rápido, os cuento una cosa técnica, a ver qué os parece. A ver si. Para eso llevan 52 sensores, receptores electroópticos y un chip MCU de la empresa Ammer que permite altas tasas de, de transmisión. Sí. Para al final, todo el tema de lighthouse. Los controladores necesitan, las estaciones base. De SteamVR, de Lighthouse, de Valve. Uh -huh. Pues sí, señor, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un ponemos un cartelito y así, para que, para que sepáis que esto es como vamos a hacer todas estas reviews rápidas, o rápidas, entre comillas rápidas, así es como la vamos a hacer. Detalles. Aquí ahora en detalles. Brrr, ¡Veis! ¡Oh! ¡Magia! Nuestras manitas están aquí. Pues eh, tenemos para que los veáis. Porque de esto se va a tratar de, de hacerlo rápido, pero mucho tacto ¿no? para que para que veáis aquí están según nos llegaron eh, yo los he estado utilizando un, unas cuantas veces hasta que he dejado de hacerlo y luego podemos hablar el porqué. están aquí mm, hay uno que he desmontado ya Bueno, desmontado. para que veáis que tiene Con batería intercambiable en caliente es sí. lo que... batería para intercambiable que, para que no te quedes tirado ellos decían decían una cosa a ver dónde está y os, y os lo enseño eh, en, en la propia página web de ellos te dicen que te puedes ir a. es raro porque te puedes ir a Amazon y le puedes poner esto. Así, comprar la batería, sí. Sí. Que vale 24.99 la las 3.1, tres... es la ESO. Que es. Eso es, eso es. Entonces, eh, pues eso, que esta misma es la que es la que podéis comprar. Aquí más, esto se mete. Se mete tal cual así donde estamos aquí se mete tal cual así raca y se cierra la tapita y ya lo tienes ahí encendidito, a ver. Bueno, espérate. Sí. Lo mejor lo, lo que yo... Bueno, no, mira, ahí está, ahí está la lucecita. ¿veis la lucecita? Sí, sí, sí. Porque tiene led. Bueno, lleva sus leds y todo ahí. La pregunta es para qué o sea, vamos a ver. Eh, bueno, me... igual que Pima delante lleva. Pero vamos a empezar, a, vamos a empezar a, a ser críticos, ¿no? Con eh, el espíritu luego el, ¿no? el estilo marcado por nah, el visor. No, pero esto es lo único que hace gastar <risa> batería. No es necesario poner leds en un viso, o sea, en un controlador que el controlador. ¿Qué sensación te da el acabado, Carl? ¿Por, no, por aquí. A ver, el acabado, por el plástico. El acabado bueno. O pues sea, el acabado es duro. Mirar. Nosotros siempre hemos venido hemos venido de esto, ¿no? Entonces, no, esto se vale como martillo. A mí el otro día en casa se me, se me, no teníamos martillo y para sacar ahí un clavo tal, y también como abre latas O sea, esto esto se te cae y se rompe la, el azulejo antes de... o sea, el suelo. Esto era lo que había con el traspad, que todos nos hemos quejado del trackpad bastantes veces y varias veces, y hemos llorado en la intimidad, y siempre a ver, siempre verá que hay alguno de vosotros que es un enamorado del trapa que tiene traspatas hasta en el microondas, porque le mola todo el trapa Vale, pues genial. Pero... Yo, yo, no, yo no. Tú no. Ya. Nosotros estamos aquí, eh, a mí no, bueno, pues eso, a mí no. Y entonces en un momento dado, alguien viene y dice, espérate, que tenemos que hacer algo más interesante. Y entonces te sacan, estos, estos en realidad no son los últimos, porque estos son estos son los, el V3, que es el prototipo final antes de la venta. Pero, pero casi igual. Digamos. Sí, sí que es muy parecido. Entonces sí que dejaron el pequeño trackpad este, que sí que, bueno, pues, pues, pues vale, pues, corre más o menos, Tampoco es que yo le haga mucho caso, pero vale, puede hacer cositas. Deja los dos botoncitos y te mete joystick, que es lo que mola mucho. Y empezaron a decir, ¿qué pasa si tiramos y nos quedamos? Oye, esta, esta se ve bien, vosotros decidme si. Sí, sí, sí. Vale, bien. Bueno, pues eh, permitía hacer así y que no, y que no salga disparado. Abrir la mano porque precisamente con los Valve Index, los controladores, los Knuckles, llamado eh, lo que claro. era el prototipo, que al final lo llevamos así. Bien. Eh, o sea, está diseñado para eso, para, para que tus dedos los recojas luego virtualmente cuando lo, los abres uh -huh. y no se te caiga el mando, claro. Y no se te caiga. Tenían un botoncito. Todo, todo esto va porque se han inspirado en, en esto, ¿no? El botoncito, tú tirabas de la cuerda y entonces se te salía de la mano. Y ya está. ¿Vale? Entonces, estos. Tú uh -huh. metes la mano, tirabas y ya se quedaban ahí. Y muy bien, y yo creo, sinceramente, que son los mejores mandos de aquí a. ¿Es verdad que tenemos... Los valve Index. dices. Sí. Pues a mí no me gusta nada como pasar con el Stick. Yeah. La posición del Stick por meter el traspa ahí en medio. Es me verdad que, es, un error. que se te va el dedo. Se te va el dedo, mirar a ver la. O sea, a mí el traspa, quítamelo en medio. En el, el, en el valve estoy hablando. Este es el dedo donde va. Dedos peludos. Pues, hombre, claro, que tenemos una edad si encima, ¿sabéis lo que sería raro? sería muy raro que me veáis a mí y que luego salían en unas manos de otro serían la leche teníamos al becario o, o, o, bueno, eh, aquí el dedo debería caer aquí, el joystick que es lo que tú dices, no aquí claro. porque es verdad que hay un, hay un movimiento aquí lo, como lo que, que, que no. hizo Windows Mesa Reality al principio, que, que llevaba a los dos el trapa y tal pues, bueno, lo bueno, pues, pues esto, esto es verdad, yo de ahí te doy la razón que no mola mucho pero es que mola mucho todo, porque además mola mucho el los gestos, ¿no? ¿Qué pasa cuando toda esta zona es un gesto, toda esta otra es otro gesto, gestos de presión y puedes interactuar. Todo tiene gesto de presión. Entonces, bien, fuera. Ese era el plan de, de Sword Sense, pero quedan, efectivamente eso, se es. empezaron a retrasar, se anunció en mayo de 2019, iba a llegar en 2019 finales, se, se anunció después que iba a llegar en 2020, en marzo, se volvió a retrasar y al final en Estados Unidos empezó en diciembre de 2021 y en España en 2022, en mayo o sea, fijaros, fijaros. O sea, bueno, entonces estos año, sí. estos llegan, estos llegan a aquí a España. y dicen vamos a hacer algo parecido vamos a hacer algo parecido el, ¿cómo mejoras lo presente? ¿no? que es, es la idea, que es lo que diría Carmack, ¿no? vale, tú lo has sacado ¿en qué mejora lo presente? ¿en qué mejora el Vive el One de toda la vida? ¿y en qué mejora el cacharrito. ¿Quieres que de... te diga lo que dice Vimax? Sí. Eso es. Vimax dice que tiene compatibilidad perfecta con todos los visores o sea, o sea, o sea, compatibles con SteamVR. Sí. Que redefine el mejor, o sea, es el mejor controlador con Trackpad, re, o sea, mejor al One. Esto es lo que dice Vimax, ¿no? O sea, la mejor experiencia de juego con VRChat, Beat Saber y juegos FPS. Uh -huh. El mando de RV más cómodo. El nuevo SWORD no, incluye un agarre mejorado con no un diseño económico fácil de usar, en lo directo, que permite a los usuarios reducir los errores humanos y aumentar la comodidad. Además, adopta un nuevo revestimiento de protector especial que proporciona una textura antideslizante. ¿Eso se nota? Bueno, supongo que no no. por la superficie. Y una correa de tela se diera al mando que sujeta el SWORD directamente, o esto como hemos visto. Que soy yo Y la otra misma. característica que te, que, te, que te dicen es lo del intercambio de baterías en caliente. Pero es lo mismo. Si es que es lo mismo. Quiero decir, el mismo botón, ¿El misma, o sea, la hay... misma, el misma textura, la mismo lo mismo. Es que, o sea, tú a mí me das esto así y no sabría diferenciar cuál es uno de otro. Con lo cual, hay una sobreinspiración. O sea, con, con, con, con la maraca de va. Le, le, le voy a quitar todos los... Porque es verdad que me gusta mantener los, los plastiquitos, pero no queda bien en directo. Parece que... que me, venga. Vale, pues hemos quitado los plastiquitos. Eh, el tema... Venga, más plastiquitos. Y esto esto no entiendo yo. ¿Por qué, ¿Por qué hacerlo tan... Luego se queda la mitad del plastiquito ahí, te tiras... Me, me paso. La protección. Las bueno. Eh... Lo que te iba a decir, ¿cómo funcionan estos mandos? ¿Cómo funcionan estos mandos? Cualquier mando que tengáis, y yo creo que aquí ya lo hemos hablado muchas veces, todos los mandos SteamVR, VR, todos los mandos compatibles con los Lighthouse de Valve, vamos a ponernos aquí y hacemos algo para que valga la pena que hayáis venido y no estéis viendo el baloncesto, el fútbol o lo que sea, y que aprendamos algo. Eh... Esto son los cacharros esos, este es el antiguo, veis que tiene dos motores, uno arriba y otro al lado, la estación, y luego, la estación base la ¿no? estación base, los lighthouse ¿Vale? esto, esto es lo que muchas veces hemos explicado y que yo creo que, que lo hemos, hemos puesto este vídeo ya bastantes veces ¿no? primero hace así y luego hace así veis que hace un plus y luego hace un boom, boom hace un plus, luego un barrido y otro barrido eso se lo cargaron al meter en el segundo al meter Valve 2.0 ya se quitan un motor y lo que sacan es esto. ¿Veis que tiene arriba en el cilindro tiene arriba un agujerito con una especie de rejilla y abajo, un poco más arriba también otro con una rejilla? Bien, esos dos agujeritos lo que hacen es la misma función que el uno. En uno tiene un agujerito en un motor y el otro. En realidad esos agujeritos son IR, está lanzando un láser. Lanza el láser, escanea la habitación, lanza otro láser, escanea la habitación. Las uno, que son las que tengo yo aquí... Lo genera, hace pa y luego pa. Se quitaron un motor y dijeron, venga, vamos a quitar un motor. Y entonces hacen los dos a la vez. ¿Veis que están desfasados? Eso es para, para triangular mejor. En teoría aumentaba también el ángulo de cobertura. Eso es, Aumentaban 150 grados, los otros eran 110 grados. Yo sigo con los 110, que parece que no, pero es verdad que se nota. Y lo que hace es disparar los pulsos. ¿no? Esto es el, el pulso primero, que es el que se ve abajo a la izquierda, que había un pelotazo de luz, y luego hace los otros dos pulsos. En teoría, esto el pulso grande es el que se han quitado en los bytes, en los, en los dos. ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque cuando recibes un mando, mira, estos mandos sí quieren rar unos. Estos son los LGs. Esto, esto, esto sí esto. que es historia, sí. esto, esto es <risa> historia. Vale, entonces, cuando las luces rebotan contra algo, que están ahí, están dentro, ¿veis que están dentro de los de los circulitos esos que están arriba? ¿No? Eso lo tenían las Baifuno también. Las tenían... Sí, pero en, este, en esto no se, no se ve eso, En ¿no? este no Va. se nota. Lo que tienen dentro es algo parecido a esto, que es un fotodiodo. Y entonces cuando el láser le pega a esto, que son esos agujeritos, el fotodiodo dice, anda, me ha llegado. Y entonces manda una señal y dice, ya me ha llegado. Cuando tienes muchos fotodiodos, ¿qué es? ¿por qué os contamos esto? Que es para lo que os iba a decir en teoría todo esto todo esto está lleno de fotodiodos todos 52 los... sensores dicen 52 que sensores que tiene por todos lados, por aquí y los tiene por aquí todo esto son sensores fotodiodos que están recibiendo la luz de los tracks. Con mayor cobertura que el One tiene que tener por narices por, por, o sea, por el ángulo por, por lo grande que es el arco, sí, pero arco ¿no? este es lo que tenía Estamos hablando que este tenía sí. nada. Este tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, porque luego están tus manos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. No, que tiene, eh, sí, este, el, doble. el doble que esto. Pero esto ya iba bien. Y luego cuando llega esta gente, los meten por aquí, están aquí. ¿vale? Uh -huh. Están todos aquí. Entonces eso reacciona con la luz y se lo manda al casco y le dice me ha llegado en este microsegundo y en este microsegundo ahora tú los cálculos que los haga el pc dónde está esto en relación con esto es trigonometría si lo habéis estudiado en el cole bien y si no pues eso es lo que hace haberlo estudiado en el cole que luego esta gente les pagan por utilizarlo para hacer esa entonces eh, la trigonometría dice dónde está el mando diferencias entre 52 y la mitad para el usuario me imagino que no, o sea, de, de uso normal no creo que te des cuenta. Absolutamente cero, verdad. absolutamente cero. Era o sea, yo como consumo, absolutamente cero. Entonces, eh, cuando, y luego hay una cosa que, porque claro, si te pones, hace, hace muchos hace un tiempo cuando salieron, eh, el tipo este que se llama Alan Yates, que es el que inventó los Lighthouse, el que los de verdad los hizo, eh, le preguntaron, el, el Oliver Craylos, este que está arriba, es un tío que seguramente vosotros le, le, le conozcáis, eh, se llamaba Oak, Doc que era, un, era el, el primero que desmontaba cacharritos y, y tal de la VR. Bueno, pues este le hizo una pregunta y le dijo, oye, a mí se me actualiza el tracking cada 225 hercios ¿Vale? Y entonces él dijo, hombre, deberían ser 250 hercios Entonces, con, los, con, los, con las estaciones base 1 que yo tengo, en principio, tenemos 250 hercios Y ya empezáis a saber el qué. O sea, esto se actualiza cada 250 Entonces, cuando. A ver, ¿dónde está? Quiero quitar esto. Aquí. Cuando alguien dice que el tracking es capaz de ser milimétrico, ¿vale? Que está aquí y hacia aquí y hacia uh -huh. aquí. Si yo lo muevo muy deprisa, cada cuánto tiempo tiene que enviar la posición y recalcularla el, el casco. O bueno, en este caso el PC, recalcular la pose, que se llama. No tenemos tantos hercios suficientes, no se realime, o sea, no, no no hay tantas lecturas de láser suficientes, ni el sistema es capaz de entenderlo suficientemente rápido como para entender que esto se ha movido de aquí a un milímetro a la velocidad con lo que nosotros nos lo estamos moviendo. Es a lo que voy. Los cálculos todavía no los he hecho. Porque no me ha dado, estaba en el trabajo y, no, y he dicho, anda, vamos a hablar de esto. Y no me ha dado tiempo a hacerlo. Pero que sepáis que todo esto va con velocidad. O sea, hay una velocidad luego también hay un cálculo y todo eso se termina en un cálculo final dentro del ordenador entonces estamos no se actualizan suficientemente rápido las claro, cosas si, como si haces el movimiento más lento sigue esa claro, expresión o sea, que dice dejar, claro. pero vas a estar jugando ahí a de posicionarlo a ir, en a ese rango claro no. Claro. y luego que también tiene más proceso hay más cálculo ¿Vale? es el doble de cálculo cuantos más sensores tengas más cálculo tiene que hacer hasta sí, dónde llega no, el cálculo quiero no decir que se afecte en rendimiento en ¿sabes? Eso será algo ínfimo pero es, es el doble es el doble de sí, hecho ya, pero, es, eh, como si pero, pero dices, para que se vaya que que... cuatro sumas más o sea, yo, o sea, pero no están no están no están o sea la, no van mal tirada la reflexión porque estos mandos si fueran tan fáciles el propio mando haría el cálculo y el cálculo no lo hace el propio mando. El mando se lo manda por ese Bluetooth que nosotros estamos conectados. Le manda eso al visor. El visor se lo manda al PC y el PC dice, venga, pues lo calculo. O sea que hay unos cálculos ahí que se están haciendo continuamente sobre el este que no lo está haciendo el mando. Yo pensé que el propio mando, ahora cuando lleguen los mandos nuevos de Cambria, que no son estos, no, no, si tuviésemos Cambria tampoco lo íbamos a enseñar. Eh, cuando lleven la camarita... Depende alguien deja uno en tu casa ahí, ¿no? Sí, es verdad. El otro día me, esto me fui a México y me dejé los dos en la habitación del hotel. No te lo vas a creer. La que se ha sí, eh. sí, bueno. entonces Sí, bueno, las eh, cowboy, las, de las, eh, las deducciones, sí, ya sabéis que es la, la predicción, que le llamamos la predicción. El algoritmo de predicción está continuamente. Y luego también está el de corregir. El del... Prrrr. Hombre, claro que tiene que llevar un... Pues el o sea, el filtro, dices, IMU, el acelerómetro, todo este tema claro. por, para, para la rotación y todo, ¿no? Sí, eso bueno, sí. Eso lo podría saber también, pero lo lleva para ayudar, claro. Claro, todo eso lo lleva. De hecho, si queréis, si queréis, mira, vamos a meter Ah, bueno, da igual si lo puedo poner aquí sobre esto para que lo veáis. Si queréis, os podéis hacer uno. No este en particular, os podéis hacer uno con un Arduino. Eso está en GitHub. Entráis y, y os compráis el acelerómetro, que es el MPU-9250, ese es el IMU entero. Os compráis un LED, os compráis unos switches, un resistar, unas resistencias, una batería de litio, un tapa... Y os habéis hecho vuestro vuestro cacharrito. vale Porque como reacciona a esto y el driver ya lo tienen, que es código abierto, pues hala. podéis haceros lo que queráis. Hay, hay gente por ahí haciendo los trackers y, y cosas de estas. Entonces, esto está ya muy documentado, sabemos de qué va. Y entonces ahora la pregunta. la pregunta. Sabiendo Pimax dónde estaba el mercado y lo que era posible en el mercado que es un estándar, ¿quiere decir que tanto este mando como este controlador tienen gestos? Sí, y, y aparte que Pimax los anunció en aquel entonces en mayo de 2019 y, y, o sea, y Valve Index salió en, el, en junio, creo recordar. ¿no? Que fue... ¿Cuándo salió? En junio de 2019, ¿no? Uh -huh. O sea que, que ya, ya conocía y por eso, por eso se basaba, bueno, los knuckles tienen años los prototipos, ¿no? Han estado dando vueltas. Claro, entonces, a lo que vamos, si el mando, el controlador, en este caso, toda esta parte de aquí ofreciera algún tipo de háptico, presión, eh, táctil, lo que sea. Serían unos buenos mandos Quizá demasiado grandes Porque mira el tocho que es O sea, esto es un tocho de narices O sea, tienes que meter la mano Como comentaban amigo. por el chat El aro es algo que vamos a ver, ¿no? Con Playstation VR 2 también Ya sabes que lleva la cobertura Sí bueno, así temas que... que no te moleste Cuando cuando los quieras juntar, ¿sabes? Que, que hagas así, movimientos así uh -huh. Para agarrar, por ejemplo bueno, No, no, para, es imposible O sea, si tú, tú te vienes aquí arriba Puedes, lo que sí que puedes hacer espera, vamos a vernos aquí lo que sí que puedes aquí choca verá que tampoco vas a estar así todo el día no, no, no, no para, para sí, pero con, te has metido la cárcel. El, yo para mí el gesto por ejemplo en un juego de disparos que coges la pistola uh, uh. y por, por la verdad, porque las boyas hmm. incluso con el, con el tracking de, de esto duele el Oculus ¿eh? te puede fallar si tapas pues claro estamos hablando estamos hablando que el visor el visor está aquí este es el 8KX. Sí, sí, sí, sí. Exacto. Vale, el 8KX, que ya de por sí es un pedazo de visor. Si tú lo pones aquí. Pues, hombre. Me parece tonto. pero... Eh, ¿Sabes? No. no wow. Uf, ¿Cuántas veces le habré dado? Si yo, de hecho, reventé el aro. Cuando de... estás no. jugando al, al indez, bueno, <risa> O sea, el coger una flecha y hacer así. Yo creo que esto lo raspa, Vas raspando y esto como el queso. ¿sabes? Vas haciendo hasta que llegue a. Eh, sí, es complicado la verdad es que bueno. ver, o sea, yo recuerdo jugando con, en su día con las maracas y no recuerdo tener problemas ¿no? pero es verdad que Pimas es más grande el visor. sí, sí señor, no, sí, señor. La, o sea, entonces que, bueno, que sepáis la, la, ventaja de, la ventaja de tracking es que si tienen puesto las estaciones base es, es que es mucho bueno, iba a decir mucho mejor a día de hoy es posible que mucha gente no lo noten, pero yo con tiro con arco todavía noto que no va... O sea, depende de cómo te ponga el mando y cómo lo hagas, ¿no? ¡Upo! Uh -huh. Con los nuevos controladores de Cambria no debería ocurrir, claro, si llevan las cámaras pues sí. ellos mismos. Yo pocos golpes me he dado con, con los knuckles. La verdad es que muy poquitos. Es un mando súper cómodo. Además es muy grande, quitando lo tuyo de que dices que es verdad, que está, está muy... Sí muy a la derecha el, el stick, no es natural el movimiento eh, con este sí que me da golpecillos luego las baterías duran lo que duran tres horitas, te pueden durar sí, sí, sí. porque claro, tienen tiene muchos diodos, o sea, tiene muchos por aquí, receptores entonces, eh, el que algo quiera lo le cuesta tiene USB-C que se va yo creo que se va a ver aquí a ver, ahí. se ve, ¿no? el USB-C sí, sí, se ve Vale, pues tiene USB-C, que además te permite recargar la batería, claro, no la tienes que sacar. Y poco más, le puedes mover, esto sí que lo vamos a poner aquí desde, desde esta cámara, para que se vea. Puedes mover un poquito, ¿eh? Solo un poquito, para tener la, qué tipo de mano, si eres un manazas, las tiene cortitas como yo, o, o eres un chavalote y tiene las manos todavía pequeñas, pues como sea, esto se puede mover. Entonces, bueno, te da cierta cierta holgura más el uh -huh. botoncito que decir. decía. Aprietas el botoncito para la la cuerda poder sacar la cuerda o poder meterla. Y la verdad es que poco más. A ver. Eh... Sí, que me, podríamos haberos dicho, mirad cómo funciona, ves pues que funciona exactamente igual, es que son los típicos, son los mandos de toda la vida. Entonces, poneros una aplicación para ver cómo se mueven es que es lo mismo. Yo, yo, es otro día para otra cosa, si queréis, pero pero nada más. Yo, el veredicto, que si ¿Qué? quieres... dime. ¿qué, qué, qué, qué no, quieres? que antes estaba hablando de 2019, pero es verdad que, o sea, estar, que, que, que ellos estuvieron desde años antes haciendo prototipos. Que bueno, ellos tenían un vídeo que mostraron hace tiempo que se ve ahí muchos tipos de mando Pero digamos que la versión que luego, o sea, más final y tal, se anunció oficialmente en 2019. Hmm. Y eso, pero, pero es que estaba refrescando aquí, es que desde abril de 2018 ya se hablaba de, de que claro. estaban trabajando en ello. Tanto fue así que a la gente, como no salían, les dijeron, bueno, si pagáis un poquito más, ¿no? Os damos unos knuckles. Bueno, ya hablando de precios, no sé si lo iba a enseñar ya. ¿o? Ah, bueno, sí, los precios, venga, vamos. A, vamos a poner el... el vale, sí, venga, vamos a hablar de precios. Eh, los precios, precios, precios, precios. Bueno, estaban por es ahí. importante, claro. Como todo, su factor. Esto es desde la tienda oficial de ellos, uh -huh. que está en, cuatro, en 269 la pareja. Y luego, si te vas a Amazon... Claro, pero eso tiene, tiene un matiz, que, que si te fijas... Eh, o sea, la cuestión es que desde su tienda ellos ponen en el, el típica de preguntas y respuestas, los FAQ estos, ¿no? Uh -huh. Pues te añade que, que puedes tener aduanas. Claro, entonces ese precio se incrementaría. Es, es verdad que yo he hecho una prueba y no, no me salía nada de gastos de envío, pero cuando nuestro compañero Gaby lo, lo hizo en mayo, sí que le salía que eran 60 euros los gastos de envío. Uh -huh. entonces, quizá la diferencia. Si vas sumando cosas, no, posible aduana, posible gastos de envío, este precio a lo mejor no está malo, ¿no? Si compara, bueno, otros... te, te vas a Amazon y en Amazon se vuelven muy espléndidos y te dan 390 euros eh, puestos en casa los dos. 390 euros. Que, a ver, como lo digo, yo, yo considero que es un poco caro. O sea, yo aquí me mojo en, sí, el, no, en sí, estas sí. secciones, me voy a mojar, porque esto sí, es no, que si no. A mí me parece muy caro y además que llega que llega tarde que llega muy tarde por desgracia llega muy tarde para lo que pretende esto lo sacas al principio y dices vale compito contra esto claro, entonces en 2018 vale. cuando estaban hablando en aquel entonces claro competir contra lo que hay en el mercado que es esto pues va a ser que pff, lo tienen difícil ¿eh? yo no sé cómo lo van a, no sé claro, los mandos están de valve son 299 euros eh, de los mandos lo que has y los de Knuckles? Perdido. Y ahora mismo pone entrega aproximada 4 a 8 días hábiles. ¿Los knuckles, knuckle, Ah, los knuckles? O sea, sí, los, knuckles, los knuckles? ¿cuánto has dicho? 300 euros. Los Nakers en 400 euros. Para o sea, que no hay un retraso ya como antiguamente? Pues no sé qué recorrido va a tener, la verdad, le deseamos como siempre. Aquí decimos, Pimas, os deseamos lo mejor. No sabemos exactamente qué recorrido va a tener, ni para quién eh, puede funcionar. Está claro que hay mucha gente por ahí bueno, muy fan de Pimas. De hecho, yo mismo con el PIMA 12K reality series o el Crystal, todos esos que anunciaron visores nuevos, ellos como están apostando por tecnología Inside Out ahora con, con cámaras, pues tienen sus propios controladores basados en infrarrojos, pero no no como no estamos viendo con estaciones base, sino sin ellas, ¿no? Uh -huh. Entonces pues a ver, ¿a ellos les sirve para hacer packs, ¿no? Ahora mismo, o sea, incluirlo con, con el visor, ¿vale? Que eso lo tienen, ellos tienen paquetes. Bueno, ¿vale? este es el... Eso es lo que sale. te digo, esos son los con Inside Esos son con Inside out, que eso ya, sí. Que eso ya no. Y los packs, no, tenía yo por aquí. Bueno, había un pack aquí, ¿no? Que eran 599, con, con dos... Con pues las estaciones base, pero más o eso menos es. sale igual de precio porque las estaciones base vienen de Valve, claro. Entonces, hmm. una estación hmm. base son 159 euros. Es que la verdad es que el tracking de Lighthouse... Es caro de por sí, ¿eh? es caro de no, flipar. No quería, quería yo pasarme del 1 al 2 y no sé si me salían 500 euros Y sobre todo por por la porque el 2.0 te permite 3 Te permite tres ah, o cuatro, sí, sí. ¿no? y, sí. y al tener más FOB yo que corro ahí con el e, con, la, con las con y que me levanto con el mando y tal y claro, yo tengo uno allí otro aquí, no me da, no me da. Entonces a veces es que se vuelve medio loco. Digo, me pongo una más, pero no voy a gastar 600 euros en poner, es que es una es, que es una burla pero bueno, supongo que para el mundo B2B, para los que esto lo monetizan pues a lo mejor les vale así que a ver, los controladores eh, quiero decir, en China por ejemplo, para arcades y todo ese tipo pues oye, es genial, porque allí no tienes que pagar aduanas y ni gastos bueno, no sabes cómo será el envío, pero me imagino es más barato que enviarlo a otro país internacional, ¿no? o sea a otro país fuera, ¿no? me refiero uh -huh. a un occidente uh -huh. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado en estas reviews rapiditas para sacaros o yo qué sé, si os llama la atención, bueno, o si, si estabais pensando comprarlo. Bueno, estamos terminando, si queréis poner alguna pregunta. Claro, hay... claro, hacer, hacer preguntillas si queréis. El, esto lo que dicen ellos era, era dice un indicador de estado iluminado, y iluminado. Acabado de alta calidad con textura de goma. 26 sensores con cobertura de movimiento de 360 grados sin ángulos muertos y con la máxima intensidad de señal. Eso no, Pero esto es raro, sí, esto es raro ¿No porque ellos porque... Este, es de ellos, de ellos. Esto es que le está mal, es, lo tienen mal. Si no hay un error en algún sitio donde no claro. hemos consultado, pues no lo sé. Pero estos se, se vienen un poco arriba. En, en general es, es muy difícil saber la información de Vimas porque luego cada uno explica ciertas cosas. Y yo qué sé, batería reemplazable, diseño de la correa elástica, un diseño que nos permite actualizar el firmware y añadir nuevas más mejoras. Hombre, claro no nos vendáis lo que sí se puede hacer ya normalmente porque aquí no nos gustan esas cosas o sea, por supuesto que puedes actualizar el firmware, los estrictos requisitos de diseño para la calidad es la principal prioridad, tenías tenía la página web ¿no Oscar? sí está pues la página le, le das arriba a product y y, sacamos, y salimos de, y, de dudas no, la url es pimas.com barra product barra es word le doy aquí a accesorios no, ahí está eh, si sí, abajo si bajas un poco te aparece o bueno la talla no que no está viendo mm, vale claro. si bajas abajo hay una que pone precise positioning y ahí lo tienes los 52 sensores 52 ¿vale? sensores no, no, no, no, no, no lo hemos inventado o está mal en un sitio o está en otro pero claro donde está en la página de, de... claro yo esto está sacado de la propia página ¿eh? 26 sensores o 52 sensores a lo mejor está sumando claro. 52 vale, más pues, preocupa, 26 más 26 son 52 pues entonces a lo mejor. ¡Qué perros! Inversión. ¿Qué perretes? Están, están, está Tiene 26 cada mando. Pues entonces más o menos sí que tienen los mismos que los otros. A lo mejor algunos más, ¿no? Entonces sí tienen los mismos, porque nos venden que puede llegar hasta los tres. Los, no, porque yo tengo esta foto. ¿la hemos sacado la foto por ahí. Mira tú. No, o sea, es, sí, bueno, estas son cosas de. Pues de, el de, de marketing, ¿no? 0,3 <risa> milímetros con 52 sensores ópticos. No, wow. no, 26, o sea, 26. ¿sí? Habría que poner este paréntesis de los dos mandos. De los dos mandos, jo, es que es que hay que ir fino no, con el, el marketing. Me cago en de, su de, de, de, de, de verdad es que siempre pasa lo mismo. Pero esto es como no, lo de la resolución combinada. O sea, el, cuando dices el fov y no dices si es diagonal, si es horizontal, O sea, siempre juegas ahí un poco. O sea, realmente están mintiendo siempre te decían no es que matizando son dos mandos no no pues aquí no podemos decir que miente nadie porque luego no, a ver si nos van a demandar no, a ver, mentir, no, pero que mintiendo. se falta o la verdad o la verdad no completa pero, pero mm. los dos mandos claro vale. Yo ver, sé. Eso, lo, lo que has afirmado antes Oscar pues ahora sabiendo que más o menos son los mismos sensores es lo mismo. no va a haber un cambio no extra pero aún así bueno pues, vale. no, no hay nada más que corregir de antes me refiero no pues sea, sí. lo que decía esto es lo que hay Así que ya vosotros, eh, Robianos, decidir. Tenemos, habíamos hecho un cartelito que se llamaba. Le voy a dar al cartelito, aunque solo sea, lo sea por, porque lo hemos hecho. Valoración. No tenemos música, la puedo hacer. <risa> Valoración. ¿Qué hacemos? Valoración. Venga, pues nos vamos aquí al general para valorar. Bueno, también, eh, muchas gracias a Juan Patricio. Usuarios que no han abandonado la realidad. El último en abandonarlo ha sido Juan Patricio. Como aquí ya no estamos en Twitter, no, en, twi en Twitch que le dabas al botón y salían unicornios, si alguno se suscribe, pues aparecerá por aquí. El precio de, de los dos manos, ¿eh? ahí sí que... Son los sí, el precio de los dos. Bueno, que haya... Claro, a había Oscar había una pregunta. Pregunta, que decía, pregunta perdón. No la he visto. ¿Hay algún problema en hacer algo como Squirt on con tecnología Inside Out? Bueno, eso dependerá de... Bueno, eso se refiere a posicionar los dedos. Yo no, no creo ¿no? que, que afecte... O sea, tú, tú lo, que, lo que quieres es... Que, los, que esto sea activo. ¿Esto? esto O sea, tú quieres que los que en vez de Lighthouse... Eh, sí, se que sea se ha o sea, Claro, pero es que entonces no, te no. Te pero no puedes utilizar la misma tecnología. Porque tú lo que no puedes cambiar es el... O sea, sería un Cristo. Mandar un láser desde el visor y cuadrangular, o sea, hacia el triangular porque se estaría moviendo este y se estaría moviendo este con lo cual en ningún momento tendrías un punto fijo si el problema, o sea los, los lighthouses es porque tienen que estar fijos de hecho si mueves el lighthouse que en alguna feria nos lo han movido parece que te han arrancado la cabeza porque o se te, te sea se da una relación de que tu espíritu se va a, a, a, al carajo entonces tiene que haber algo fijo mm. o eso la, la, o cámaras la, la otra pregunta es a nivel ártico ¿qué tal? ¿tienen fuerza la vibración varios motores? no no, el háptico es sencillote, sencillo, porque es sencillo, pero no tiene más. O sea, no tiene una. ¿Cómo llaman estos en inglés? Que se llama la gra, granul, granular granularidad, granularidad, granularidad, eso. Esos pasos, ¿no? Lo, lo que puede llegar a tener algo avanzado háptico, que es eh, lo más que he tenido yo en la mano, ha sido esto de, de las. La Play. De la, no, de la Play, no. De, de, de, de, joder, de la Switch, de la Nintendo Switch. Que es increíble, y tienen una demo donde ves el hielo que va cayendo y, y se mueve el, el, el, el hielo por tu mano. O sea, es flipante lo que, lo que hacen esos manditos, ¿no? Porque tiene varios, tiene varios motorcitos y tiene varias. de esas cositas. Esto no llega a eso, ni, de ninguna manera. Con lo cual es algo más, o sea, es algo muy estándar que os vais a encontrar. Uh -huh. Vale, no creo que no se me escapa ninguna más. Y si no, pues bueno, no la podéis dejar en los comentarios también. Eso es. Así que nada, primera review más o menos técnica, rápida, sin PDFs, para que no... A nadie lo le da la, la valoración, o sea que... Ah, la valoración, mi valoración, ya, ¿no? sí, pero... llega tarde y es caro, llega tarde y es caro, si le pueden meter vía firmware algo más, que yo no sé si tiene algo más dentro, pero yo creo que por el precio no debe tener nada más dentro, y yo no soy de trackpad, soy de... Mm. Me gusta muchísimo el joystick, me he acostumbrado a él y lo espero en cualquier controlador que haya. Así que mi decisión sí, es ellos, ellos dijeron complicado. Que temporalmente solo sobre la Traspad, quizá en un futuro próximo, pero viendo la nueva línea de visores, sí. la verdad es que lo dudo. Sí. Y, y bueno, porque lo sepáis, si, si compráis, ya por decirlo todo, no si compráis estos mandos, os, os darían luego un cupón canjeable de 50 dólares para comprar la... Para los pimas 12K, como son Inside Out, le tienes que poner un frontal compatible con Lighthouse para entonces poder utilizarlo, ¿no? Eh, pero... te darían un descuento de 50 dólares. Entonces podrías seguir utilizando, si te gusta más el tracking este enviar con los visores nuevos de Pima. Eso no, no, no, lo, no lo perderás. Eh, pues ellos tienen su programa de canje, igual que si compras el visor, pues luego... Y en el caso de los mandos, no tendrías que devolverlos. Te los quedaría Y te darían los 50 dólares igualmente. Esto siempre siempre me ha gustado de las empresas en los que le digo, oye, es que se me ha roto el mando, te lo devuelvo. Nada, nada, te mandamos otro. Es como... <risa> pues vale. Bueno, por lo menos... El, el tema es que los mantengan en el tiempo, ¿no? Como hace Oculus barra meta que los quita. O no hay, ¿no? O sea, bueno, ya lo ves. Tú van a comprarte un mando Rift o qs uno y... No sé si habrá esto ahora, pero yo cuando miraba no había. Bueno, vosotros pues día, si queréis, os hablamos de las pimas 8 K, porque todavía no habíamos hecho eh, ningún vídeo con ser. ellas. Sí, 8, 8KX, como he dicho, 8K+, plus bueno, 8, 8K 8K, 8K, algo, 8K algo. Y luego tenemos por aquí también Cacharrada, que nos os puedo enseñar, pero está toda la mesa llena de Cacharrada que nos están enviando, porque el que hemos dicho que íbamos a hacer algunas reviews en vídeo, la gente dice, venga, pues toma, toma, toma, toma. Así que si hay alguno que quiere algún cacharrón particular que esté pensando en comprarse y que no ha, y que tenga dudas, nos lo ponéis en los comentarios, en realidad virtual, aquí o en Twitter o como queráis, y nos decís, oye, me lo haría que probaréis esto. Ahora lo con el fabricante que nos lo mande, lo probamos y ya os decimos. Y si eso, lo sorteamos O, o, o lo que sé O, o, o lo tiramos al punto limpio y vais vosotros O decimos a <risa> cual, y vais vosotros y lo cogéis Eso es lo que tenemos que, que decidir Poco más que deciros Que hasta aquí hemos llegado En, en este día de hoy Que no sí, Vamos a poner musiquita Y nos vamos despidiendo ¿A ti qué te ha parecido? No, no, no, no. ¿A, ti te ¿A, te ¿A mí? Sí, porque mí me mojo yo solo yo No, bueno, yo es que no lo he podido probar tampoco, si no sí que diría, yo, yo o sea, no, no saco conclusiones, pero mi conclusión es que igual que tú, o sea, llega tarde, falta stick, porque creo que hay una gran cantidad de usuarios que prefieren stick, y nada más que hay que ver, esa conversión estándar de facto, todos los controladores de todos los fabricantes llevan stick solo, me parece un error, que VIMAS haya salido con, solo con el trapa si hubieran sacado un precio más competitivo y el stick, pues yo creo que sería una gran opción, por, por si no te gusta los Valve Index, ¿no? Uh -huh. Pues ahí está Y por Mucho lo más, es pues, fantástico Aquí y más, más productos Fantástico, y fantástico. <risa> Bueno, como siempre, eh, iros a merendar si queréis eh, Ver el fútbol, ver el baloncesto, lo que sea Pero poneros las gafas, echarle un ratito Y hablar bien de la VR Nos vemos el jueves, veréis a Ramón Y a Gaby jugando a algo Que no os decimos Y luego ya el domingo otra vez, la hora virtual con más cosas Y esto es como el día de la marmota, te levantas Real o virtual, anda en Youtube, qué raro pues sí, eso es lo que dice mi mujer. Otra vez, digo, pues esto es lo que hay. Esta no, noche no vamos a estar. No, esta, es verdad, esta noche dice Ramón: Ya damos en directo los 20 minutos de las PSVR 2. Digo, hombre, Ma, hombre. a 20 ver... minutos, ya quisiéramos, seguro serán dos minutos. minutos. <risa> <risa> claro. Porque <risa> hay, hay, hay PS4 y PS5 también. Es verdad. O sea, eh, lo, por la mañana, cuando os levantéis, tranquilamente desayunáis, entréis en Real Virtual y Gaby lo tiene escrito. Así que nos nos, nos vemos en un horario Un abrazo <risa> rovianos. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Gracias.